podría estar siendo grabado para una mejor calidad de servicio. Buenas tardes, quisiera comunicar que ando teniendo unos problemas con la velocidad, en especial a la noche, del servicio. Bueno, le pido por favor el número de línea con Sí. 420. Sí. Características. 3773. No, ¿El nombre de quién se muestra la línea? 33773 420. Así es. Sí. ¿Cómo es el modem que tenemos en el domicilio? ¿Cómo? ¿Cómo es el modem que tenemos en el domicilio? ¿Me podría evitar la descripción? Sí, negro con dos antenas. LAN 2 y 3 en verde eh, WLAN en verde Internet en verde ¿Sí? ¿Qué le figura cuando abre una página de internet? Perdón, no no te puedo entender Cuando usted abre una página de internet Sí. ¿Sí? ¿Qué le figura? Y la página se abre correctamente, el problema es con la velocidad Te explico, bueno. yo hasta hace dos semanas más o menos Yo juego un juego que se llama Counter Strike Hasta hace dos semanas estaba pudiendo conectarme perfectamente a la noche a todos los servidores y la última semana vengo teniendo problemas, no me puedo conectar, me sacan de los servidores por muy, ba por muy baja velocidad. O sea, hasta hace un par de semanas funcionaba perfecto, pero está funcionando regular. momento, ¿Se puede sentar de la computadora? Sí. Y más o menos hace una semana. Acá pasó un poco más. Semana y media como mucho. Comprendo. ¿Te pido en línea? la prueba? Bien. Sí. Un momento. No se de No se le entiende un carajo. Muchas gracias por haber guardado en línea. Disculpe si las demoras que va, antes, estábamos revisando las pruebas correspondientes. Pero debido a inconvenientes en el, en el sistema, un asesor se va comunicar con usted más tarde para finalizar la gestión. Bien, es la tercera vez que me dicen eso. Un momento. Un instante. Sí, yo lo veo. Te comento. El, la herramienta que estamos utilizando para verificar la, la, la velocidad de navegación o sea, de su línea, particularmente, está con inconvenientes técnicos. Sí, debe eh, pedir disculpas más relacionadas, pero tendremos que aguardar hasta que empiece eh, a funcionar nuevamente para poder realizar las pruebas correspondientes y así reparar el inconveniente técnico. Sí, sí, sí, no hay problema, pero eh, es más o menos la tercera vez que llamo y las tres veces me dijeron exactamente lo mismo: que, un, que alguien se iba a comunicar conmigo. Di un número de teléfono tres veces, me hicieron a, me hicieron anotar un código de reclamo tres veces y no me llamó nadie. Hasta ahora. Bueno, yo voy a seguir esperando y me voy a comunicar de nuevo si no recibo ningún llamado, pero estoy esperando, digamos. vamos a comunicar lo antes posible. Bien. Aquí tiene el número de reclamo, por favor, anota Sí, anoto R. Romina 22QSR04 Sí Nuevamente le pedimos disculpas por la manifestación caballero Bien, espero ansioso que me llamen esta vez Exactamente tardes. Que tenga buenas tardes. Puto de mierda de la concha que te paría.